Uno, repito, el número ganador es 7651, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, el número ganador es 7651. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar, nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla lo tiene todo. Feliz tarde.